Antes de empezar el video, quiero aclarar algo. Últimamente me ha sido difícil conseguir nueva gente que ayude con las voces en los fandubs, ya que el sitio donde buscaba ayuda ha decaído, así que si escuchan algunas voces similares a otros fandubs es porque son las mismas personas que hacen a otros personajes. Espero que eso no sea un inconveniente, pero realmente quería empezar con esta serie. Muchas gracias por escuchar esta pequeña aclaración y bueno, los dejo con el video. Cris, Chris, cariño, ¿estás despierto? Espera. Eso es... ¿Un cuchillo? No. Cris, ¿te comiste toda la tarta? Este es tu cuchillo en esta bandeja vacía. ¿No es así? Oh, crees? ¿Voy a tener que ponerle seguro al horno de nuevo? Bueno, sale la cama rápido. Es hora de ir a la escuela. Incluso después de una larga noche, el amanecer es el mismo de siempre. Es una jaula para pájaros. Cuando la puerta se cierra, no hay escape. Es lo que ellos llaman tú. Bueno, nos vamos... ¡Chris! ¡Ahí estás! Incluso... Susy llegó antes que tú. <risas> ¡Hey, Chris! De haber sabido que llegarías tarde... Hubiera llegado a tiempo. Susy, por favor, no patees tu escritorio. Trata la propiedad de la escuela como tratas a la gente. Ok. La próxima vez apuntaré hacia los signos vitales. Lo que yo... En cualquier caso, buenos días, clase. Tenemos mucho que repasar hoy. Primero, empezaremos leyendo desde la página 142. ¿Algún... algún voluntario? Um, yo... yo supongo que yo podría leerla. ¿Ah? No te preocupes, Noel. Yo aceptaré este golpe de humillación. Um, e está bien. Yo puedo. <risa> Página 142. Eran tiempos buenos. Eran malos tiempos. Eran tiempos. normales. Malos tiempos. Tiempos mediocres, tiempos normales, tiempos más o menos. Escuchando esto, tus ojos empiezan a cerrarse automáticamente. Tengan un buen día todos. Y, Popo, por favor, recuerden sus proyectos grupales. Oh, um, Chris. ¿Estás... bien? Tú te... um... toda la clase. No, no, no te preocupes, no estoy molesta, so solo preocupada. Usualmente te duermes solo al inicio. Buena suerte y descansa bien esta noche, ¿ok? Chris, todo esto de los compañeros, no perdiste el sueño por eso, ¿verdad? Realmente mi calidad de sueño aumentó. ¿Ah? ¿Oh? ¿Chris? Eso es... Oh, bueno, creo, así que tal vez solo estabas... Quedándote despierto hasta tarde hablando con Ariel en línea de nuevo. ¿Ah? Espera, tú... no puedes hacer eso, ¿cierto? Yo... yo espero que el internet se arregle pronto. No quiero... volver a mi forma primaria. Bueno, bueno, bueno, miren quién es, es el zombie de la escuela. Te dormiste como un cadáver durante toda la clase. ¿Qué pasó? ¿Tuviste problemas para ir a la camita anoche? <risas> <risas> ¡Yo también, Chris! Como si pudiera dormir después de lo que sucedió ayer. Simplemente esperar para hoy se sintió como... ¡Años! Digo, ¿todas estas cosas pasaron? Lancer, Ralsei, todos, siguen ahí. Mira, te has estado preguntando la misma cosa, ¿cierto? ¡Pues vamos! De acuerdo, Chris, este es el momento de la verdad. Todo lo que hemos estado esperando está detrás de esto. Si lo abrimos y no hay nada. Nosotros seguiremos. Uh, seguiremos siendo. ¡Que te jodan! ¡Vamos a abrirlo de una vez! Um, Susi? Sí? Noel, hey. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Um, lo, lo siento por molestarte, pero um, yo... Bueno, yo solo, Berly y yo íbamos a la biblioteca para... Investigar un po poco para nuestros proyectos grupales y... Está bien. Um, ¿Tú quisieras venir también? Oh, Chris, tú también puedes venir. Quiero decir... Uh, ¿Qué -qu quiero decir? Um, estamos ocupados uh, con... Chris, ayúdame a salir de esta. ¿Qué se supone? ¿Qué debería decirle? Pasando el rato solos en el armario Tú sabes, solo pasando tiempo a solas en el armario Solo dos amigos, pasando el rato en el armario Como de costumbre Tocando escobas y cosas así Desviértense ustedes dos. Estaré um, en la biblioteca. Chris, si pudieras traerla más tarde, eso significaría mucho para mí. ¡Espera, Chris! ¿Qué demonios fue eso? ¿Por qué Noel me pediría a mí hacer la tarea ¿Tanto desea morir? ¿Acaso quiere reprobar? Espera un segundo, espera un segundo Chris ¿Notaste lo tan nervioso que estaba? ¿Y cómo se sonrojaba y esas cosas? Chris, ¿tú no ¿Tú no pensarás que ella... Um, ¡¿Ella sabe sobre nuestras identidades secretas?! ¡Tú sabes! Estas cosas sobre el mundo oscuro. ¡Maldición! Necesitamos mantener esto en secreto, Chris. Estas son nuestras cosas, ¿sabes? ¡Como sea! Suficiente de esperar, ¿cierto? ¡Vamos! ¡Hey, Chris! ¿Tú realmente vas a caminar tan lento hacia todos lados? Sé que, um, aún estás acostumbrándote, pero puedes correr, ¿sabes? Aquí estamos. Chris, Susie. Ha pasado mucho tiempo. Sí, sí. Ha sido como que... ¿un día? Oh, eso es... poco, ¿no es así? Es solo que... nunca he tenido amigos antes. Así que nunca he esperado tanto tiempo para verlos a ambos. Bien, supongo que intentaremos no dejarte morir de soledad. Apuesto a que Lancer también quiere vernos, ¿verdad? ¡Ey! ¡Espera un segundo! ¿En dónde está Lancer? ¿En dónde... ¡¿En dónde están todos?! No te preocupes, Susi. Los verás en un momento. Solo espera aquí, ¿de acuerdo? ¿Ok? Será mejor que esto no sea una broma o algo así. Cris, tengo algo que pedirte. Necesito que vuelvas al mundo de la luz. Y vayas al viejo salón de clases al este de la puerta del armario. Dentro, toma todo lo que está en el suelo y tráelo de vuelta aquí. ¿Podrías hacerlo? Recogiste toda la basura del suelo Y la convertiste en una bola gigante de basura Chris, así que... ¿en dónde están... todos? Adivinen quién volvió, payasos... ¡Lancer! Oye, Chris, no sé qué hiciste, pero demonios, ¡sí! ¡Todos están aquí! Pero... Um, ¿qué pasó con... Uh, el castillo de Lancer? Todo se fue. Se fue. Cierto, cuando Chris y yo la fuente, ese mundo oscuro desapareció y volvió a ser un salón de clases normal. ¿En dónde va a vivir Lancer ahora? No te preocupes, Susie. Conquistaremos el castillo de Ralsei como nuestro. Chris, mientras traes a los habitantes del mundo oscuro de vuelta aquí... ...el poder de nuestra fuente... ...va a transformar esta ciudad más y más... ...desde ahora, los enemigos que perdonemos... ...serán reclutados a nuestra ciudad... ...así que sigamos perdonando a enemigos, ¿ok? De todos modos, ¿por qué no todos echamos un vistazo a nuestro alrededor? Podemos dirigirnos hacia el norte, hacia el castillo... Tengo una sorpresa especial que mostrarles ahí. No, si sí, ya me sorprendo a mí mismo primero. El último en llegar es un huevo fresco y fragante. ¡Oh, vamos, Chris! ¿Vas a dejar que nos gane? Yo pensé que estabas corriendo. Sí, yo quiero ser el huevo. La ciudad-castillo se ha transformado con el poder de la amistad. Estás lleno con el poder de la amistad basada en la arquitectura.